Mira esto. Play, ¿eh? Eh, <risa> mira esto. Mira esto. Mira a Luca mira. Ay. Oh, bueno ya fue ya fue. Buena gente Subarchi ah. Ah, siempre hace el mismo chico jamás jamás va a pasar de nuevo eso ¡Sí! ¡Subrock! ¡Subrock! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! yes, yes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No. Ustedes metan en presión. Ajá. Tengo la movilidad del culo, pero. Bueno. ya está ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a Este Es ese daño, boludo. ¿Tiro el 2? Eh, tiro el dash. Tiro el dash. ¡Oh! oh, oh, oh <risa> <muchas> eso, eso, uh, ¿Viste? No. ¿Vos viste donde me puse el portal? ¡Qué alivoso! ¿Tenés Shell? Tenés cuidado porque te va a explotar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Nooo, como mierda hice No, eso fue oro puro Me tiemblan las manos ¿sabes? Ah, re cagón, boludo Fue muerto no, Me clavó en la... Me clavó en su... Me tío? clavó en su ulti La hizo re bien, Me puso en ulti Joda, pera, más encima espera que vos metas el uno. tipo, ¿sabes cuándo vas a meter el, el pegamento? Por eso, sí. Espero ¿El uh, bueno? que tire el... El, el, el silencio, sí. sí. espero que tire el silencio para allá. Si no, ves, es... <risa> No, puse, Jorge. Puse, Jorge. <risa> leo, No, No, porque Jorge. No, No, No, Terra. Che, ¿Qué, ¿qué haces? ¡Oh! oh, sí. oh ¡Lo exploté! ¿Qué onda? Sí. ¿Qué haces este daño, no? Jorge, guarda, bueno, no te metas en sí, la sí. ulti. Sí. Gracias, gracias. <risa> El chabón se comió oh, la ulti por mí, ¿ves? Ese es un equipo. ¡Sí! ¡No! ¡Hola, motherfucker! Che, este está muerto, ¿eh? Oh, ah, qué molestia ah, ah. ¡Vamos, una kill! ¿Qué, tira? Tira. ¡Qué buen shell! Gastó el... ¡Ah, qué hijo de puta! Casi, Estoy casi helado ¡Casi helado! ¡Algo no, básico! ¡No! ¡No! ¡No, soy malísimo! ¿Qué onda? ¡Ah, sos pollo mío! ¿Cómo esquivo ese portal? ¿El odio? Ahora Jorge, yo me fui, yo me fui. ¿Qué onda? ¿Estás muerto? ¿Dónde estás? ¿Le meto un sniper? Mira, eh. Oh, cómo... oh. Tiene que morir. Oh, este me va a explotar. Mira el daño que hace. No tengo. No tengo Intentando ponerte muy cerca de eso. Nooo, ¿cuántos cien se van a querer, boludo? ¿Qué onda? Estás solo, eh. Guarda. Uff, Gastó el. No. Ay, ¿por dónde pasó esto? No me hacen nada, boludo. Che, no tiraba el 2. ¿Por qué no tiró el 2? ¡No, mira ese combo. ¿Algo ¿No más me quieren no. tirar, boludo? Wow. Me tiraron todo Todo Se ah, lo rehicieron No, no le di Acá no sale Acá no sale Vamos, dale, vamos, dale. Bien, bien, bien Vamos está, está, está, está, está. Bueno, él defiende No, no Está feoteando ¿Qué ¿qué Hijo de mi puta tuvo. Ah, se va, John Compro otro shell, Por si los dudas No, no te hagas shell, si tú una de hit No, ni en pedo, ni en pedo ¡Sos estúpido! ¡Tenés Bien, bien, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. <risa> Bien, bien, bien Se mató sola ¿eh? Siete, 7 segundos Aguanta, aguanta, 5 segundos, cuatro 3 Aguanta, aguanta, aguanta. assassinations. está muerto yo. Ah, está. se mata sola. Ahí está ¿Para eso. Para Jorge salí ahí. No, no te preocupas, no Emele. Uff, tenso es eso, eh. Te ¿Dónde, dónde, dónde? Le meto un snipe, Mira... ¡Ay! ¡Le habrá pasado por al lado, igual. ¡Le la habrá pasado por al lado! ¡Por qué juegan <risas> <t> ¡No! <risa> <risa> ¡No! ¡No! ¡Qué gracia! Ah, ah, ah. Du, du, du.